Los principales retos que podemos encontrar en el mercado laboral diría que es, sobre todo, el desajuste entre la oferta y la demanda. A nivel cuantitativo, es decir, hay mucha más oferta de empleo eh, que candidatos en este momento, y también a nivel cualitativo, es decir, que los candidatos que son necesarios ahora en el mercado laboral no, no hacen ese match con eh, las cualificaciones y las formaciones que está arrojando el mercado laboral. En este momento eh, con un entorno tan cambiante, entorno buca que llaman ahora, eh, te diría que sería la flexibilidad, el, el, la capacidad de, de trabajar en entornos muy cambiantes, eh, ser súper flexibles y después si antes trabajar en equipo pues, pues será algo eh, eh, no absolutamente necesario, ahora sí, o sea todo se mueve en entornos colaborativos. Randstad eh, al final es líder a nivel mundial y en España en, en el sector recursos humanos. La mitad de nuestra jornada nos la pasamos en contacto con directores de recursos humanos o responsables de selección y la otra mitad del tiempo eh, gestionando y entendiendo el talento a través de entrevistas con, con los candidatos.